moduz ongi etorri txillidalekun hasi behardugun etopaketa honetara. Gaur Gipuzkoan parte hartzearen bigarren eguna dugu eta horregatik Gipuzkoako foru aldundiak elkartu gaito jardunaldi honetarako. Azken urteetan gure lurraldean eh, langileen parte hartzea Area agotzen, ari gara, gure enpresetan, eta hori la eta orain dela gutxi Oxfordreko Universitatea Gipuzkoari Aitorza, egin dio Nazio Arteko Simposio batean. Hoy nos reunimos por iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa para compartir vuestras experiencias sobre participación de las personas trabajadoras en vuestras empresas.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 Beraz, argi dago, orain arte egindako lana, bizibilizatzea oso importantea funtsezkoa dela, eh, langileen parte hartzearen edo parte hartzea enpresetan, ba, indartzen jarraitu ahal, y Zateco. E, argi eta garbi Dago, eta Emenche, y e, Cusico Duguno, la Frogatuta Dagoen, va compromiso ori y e, Zatea, va lurrearen, lurraldearen, onerako delako. Desde la propia Diputación Foral de Álava,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 Placer bada, egi san e, danok hemen ikustia, eta gaina olako toki eder baten, eta, eta igualdi, olako egualdilekin, ez da. Eskertu baitare, nola ez, ba, ekitaldi hau posibila dezuen danoi, ze gabe ba, honek, aukera asko ematen dizkiu elkarlaneako, eta, eta geure sariek sendotzeko. Da, gizu emezela, langilien ezta ez da, ez da atzogo gai bat. Gure lurraldien izaera eta baliluei, ba oso estu, oso estuki lotutako de bada. Ausolana eta aleginen kulturan ba benetako sustraiek dituna. Enpresan inguruan daukeun ikuspegilei oso lotue da hobaitare. Gure gure bizilua da proiektu kolektiboak izatie, personak erdigunien jartzea. Eta gizartiekin, zein lurraldiekin, kompromiso duten enpresa eta personak izate. Beraz, 2008, aldun diren, eh, aldun diren iritsi ginenean, eta esparru hau nola bultzatu azertziei ekin gillonean, garbidabez ginela azterotik asten, ez da, ez da gutxi joren. Eta landu ditugun gaik de co lurraldeko indargunetan, bainarritu gea apustoiek ekiteko. Eta parteaietzan inguruen lurraldiek dudai gabe badu sensibilidade bat, kultura eta tradizio bat, eta paseuden arlotan lanean ari ziren ari zineten hainbat eragile. Beraz, lurraldeko indargune bat baldin bat zen ba gure galdera, askotan bezala izaten izan zen, bueno, eta guk aldundi bezala ze papel jokatu leikeu, Ba, gaur indargune da, bat dana indargune izaten segitzeko etorkizunean eta utziko dizue errepaso txiki bat iten eta gero aipatuko ditut ba bai bueno ba fiskalidadien arlotik bai diru laguntzan arlotik eta baitare, elkar elkarlaneko eta experimentazioko guneen inguruen eman ditugun pausuek ze askotan ez gea consciente emandako pausu danetaz ez Baina hori izan da baitare utziko jazue referentzi txiki batiten kontestu ekonomikuei daoki joanien. Ze gaur egun, ba, ziur gabetasuna zitzeiten deu, galdera asko dauzkeu, erantzuneik baino geio, baino gara hartan 2000 hostiene ba zeuden hainbat ziur gabetasun, orduan e hainbat, hainbat galdera erantzuteko. Ze justo aurreko urtiek oso txarrak izan zien, eta ja ikusi deu 2000 hoste di gaurrea, ba, benetan bestegiru urte oso onak, izan ditugula. Ekonomia orokortasun batez batemitsat. Baina idea bat daiteko 2015eko langabezitasa oraingoen ia doblie izan. Bai? Ze batzutan has eh, utzen saizkiu, baina ziurgabetasunak ziurgabetasun, garbi da da epe motzeko gauzak landu behart ditugula, baina epe luzekueke eta lantzen jarraitu behart daula. Eta baldintza hoiekin eta eta jarduera económica y Lurraldien errotzeko asmo horrekin ba co, bat va a estrategia eta hortako, va bueno gure helburu buru ezan, erabakitze zentruek va kitzetzen Lurraldien va lurraldien eta hortako Aldundijek, ditugun ba, eskumen martxan marchan harreginon. Lelena va ba, va eta eta oso garantzitu va a fiscalidad ma eta Jokineke, bani baino beto, kontatu leike, baina lanketa horren emaitza izan zan, bi mila indarrien jarri gendun foru araue. Langiliek, enpresen kapitalien sartzeko, personan fisikon errenta zergan, izgarrilek eskaintzen dituna. Eta gaina bi ikuspidiek kontutan hartuta. Alde batetik sartzen dana, baina baitare saltzen duna. Bi prisman, bi aldetatik. Ni gusto agetat, esan lehiko dañak, ikuskorrakezgela oso... Hortan, batzutan ez ditugu... Esteu... Balorien jartzen, iten ditugun gauza asko, baina honik esango nuke neurria intzindari bat izan tzala. Eta, ba banezak gaipatu du lentxo ere, bah, Europako... Bueno, ba, hainbat iritzi positibo jaso dituna edo errekonosimientu batzuk ikusi ditugunak eh, azkenengo hilabete hauetan. Eta, egis ezan, oain arte lortutako emaitzak kin, bah, gaude y eh, zane foru arauonen babesakin asken seyurt auetan bimilla irureun da berretamab berretamar personaak artu de beraba beaien proyectu etan parte artzeko aula beaien visitsa personala eta profesionalak alineatzeko. eta apustu bat eiteko lareun da empresa tan, verás 2 gauzanko minaziluen ikustedad oso interesanti edala. Eta guztira, persona hauek, ia oeta mairu milioi euro. Behaien aurrezkitako ia oeta mairu milioi euro jarri ditue apustu eindebe. Beraz, esaten deunien, arlo personala eta profesionala alineatzie esaldi bat baino gehiago da, benetako apustua da. Eta azpimarratzeko eda, ba, kopuru honek gora eindula urtetik urtea. Salvo es IAS Iaz, esateko, inoiz baino, y izan ditugu. Seireunda amabi persona, eunda amairu enpresan, kapitaletan sartu ya, Ia, coveta haitamarreko, azkunde bat, suposatzen duenek. Kontuan hartzen ganía gainea, ze bizi izan ditugun, hau da, pandemia garaibat izan deula, ziurgabetasun gabetasun va ba, egoera batzuk izan ditugula, y no se puede hacer un moduco. Bueno, es un maizac. esta. Bueno, va a venir en verde una data, y torque una veira, va a venir eutsi el esta verdad. Y es correcto. de Urtero, diru lagunza.susena que manditugu, empresa tan, parte de este proyecto, va a con. en 6 sei urtetan? ¿Seirón va a empresa? y Sandía. eta Esta verá un proyecto batuta a mala humillá te vueste un persona y era quitendilla. verás bueno ahora es guri gustáis se convencerla pausos pauso baña Benetan e, era quién impacto es San ba Benetan sabal sendi fue también ni que tal que yo aquí pues con lo de Chiki baña Ahora tengo de ya el eran zunos honra izan du, berro eta sortzi eskaira jaso ditugu, eta laizter formalizatuko dugu ebazpena. Eta lehen aipatzen egun baitare, elkar laneako eta experimentazioko guni ezanez, hirugarren ambito bezala. Eta nikor, bueno, ejemplu bezala jartzati bintzat, 2000 amaseien sinatu sinatuguen duen, finantzak eta tresna bezala, zeor hor ikusten gendulako gabezibat paseola, ba, zazpi milio inguru aktibatu dira finanzak eta tresna horren bitartez. Hau da, partaidetza proiektuek finanziatzeko, zailtasunetan, obede esan da, laguntzeko. Eta horrez gain, ba, lankidetzan aritzen geha, referentziazko eragilekin. Eh? Ala nola, aslerekin, enpresa ondoren gotza, eta transmisioko prozesutan, aholkularitza eta prestakuntza emateko, eta hainbat gilekin. Eta neuriliekin amaitzeko, e, Torkizuna ereikiz, barruen, partiditza inguruen e, ezagutza sortzeko ekimenak ekonomikoki laguntzen nahi gea. Eta horire, azpimaratu nahi konukese, ikasten jarraitu behar es Ezagutza berrile sortzen jarraitu behar deu. Eta, eipatzen baita experimentación experimentazioko guniek prestatu behar ditugu. Lagunduen behar experimentación tan. Hortan, ze ikasketadanak, asko dauke, frogatzeko eta ikasteko mecanismo hori. Eta guk, hori, frogatzeko aukera hori errastu inberdo. Eta la, itenaigea, etorkizuna eraikiz programa barruan. Ala, Lurraldeko ogei, enpresatan, parte hartzeko proiektu pilotuek garatu dira. Proiektu hauek, guretzat, ikasteko aukera dia, aipatzen duen bezala. Eta, honek, ba, dudeigabe, guri behintzat, aldun bezala, lagunduko digu, gure politikak, obeto egokitzen, eta gaur, ba, e e, obekuntza edo iristen ezgean esparro batzuta iristen. Baina, seguro no, enpresa hoyen zako, dudaigabeko bat dela. Ze, nik uste de le bide bat, lehenengo sinistuin behar dana, baina, baitare, baina azten va ba, atzea vuelta bide bat dala. Hori bai, enpresa bakoitzak, bere bidiein behar du. Ez du modelo batek danan danantzako. Eta, oñarte arte, eindako bidie, ba, nik uste dute arro, eoteko moduko edala, baina, ezinbesteku eda jarraipena ematía. Lana, enpresak, eta ekonomi llebea, transformazio sakonetan, murgilduta daude. Eta, ezinbesteku da baitare, partaiotza modelo hauek, ba, egoera berrioietara egokitzie. Elkarrekin, ikesten jarraitu behar dudai dudaigabe, Eta نيك esango nuke hori dela gaurko gaurko topaketa hontako helburu nagusienetakoa. Elkar ikasten jarraitzea, elkarrekin neotie aurrez aurre zaurre, gogo eta geitia eta indargune duen partaidetzak kultura hau basendotuko duen eta desafio berrilei egokituko dan modelo eta eredu bat bizetia. Decía, decía en Euskera que los modelos de empresas participativos forman parte del ADN de, de Euskadi y especialmente de Guipúzcoa. No hay más que ver el peso, Barcatum, el peso de las empresas participativas en sus distintas modalidades, el peso que tienen en el territorio. La participación eh, creo que no aporta competitividad por el hecho, por el mero hecho de participar, pero sin duda, sí creemos que genera y ayuda a generar un contexto diferencial para poder trabajar elementos que sí aportan competitividad, como una visión a largo plazo de los proyectos empresariales, algo que, por cierto, se está viendo, se está viendo impactado, se está viendo alterado o afectado por algunas de las transformaciones que estamos viviendo. Es decir, la conexión con el trabajo está cambiando. Bueno, yo creo que ahí hay transformaciones que tenemos que seguir, tenemos que tratar de entender y ver cómo afectan a nuestros modelos, al modelo de participación y, sin duda, eh, egoquitu inverde. Tenemos también la posibilidad de apuntalar los centros de decisión y de fidelizar el talento de las empresas y de los proyectos empresariales. Así como ayudar a construir proyectos colectivos donde los esfuerzos individuales se alinean con un propósito común, fomentando una cultura de esfuerzo compartido. Esta última frase, que se dice muy fácil, eh, yo creo que tiene un reto en sí mismo en estas transformaciones que estamos viviendo y es algo que tenemos que seguir invirtiendo día a día y tenemos que seguir eh, reconociendo su importancia. Porque los modelos participativos implantados eficazmente aportan, además, una capacidad de resiliencia fundamental en periodos económicos complejos. Pero, como decía, tenemos que ser conscientes de que es necesario seguir aprendiendo colectivamente para innovar y adaptar estos modelos participativos a estas transformaciones. Así, es necesario saber gestionar la diversidad de unas empresas cada vez más globales, distribuidas geográficamente, la convivencia con las nuevas formas de relación con el trabajo y con el empleo del futuro, a los que hacía mención, o la necesidad de compaginar los liderazgos fuertes que exige el propio modelo participativo con una toma de decisiones más ágil y descentralizada consecuencia de una transformación digital. Estoy seguro de que esta jornada nos servirá para poner en común estos y otros retos ligados a la participación, reflexionar y aprender juntos. Escaricasco Kasko Escaricasco noi, escarri Escaricasco gaur Pegune gaurko egune posible indazuen da noi, eta dudaigabe aldundi Becela, Babide bide hortan, bide lagun izango agituzuen. Escarri, escarri Kasko. Javier. Javier Larragania, Escaricasco Surrey surre hitzen está bueno Giarduinaldi yoni va así era así era Emma Teagatti que está valió en hard su que es andoso es importante Adela es valió en hard jartzea... Orain arte enpresetan parte hartzea sustatzeko, ba, orain arte egindako lan guztia eta hemendik aurrera dituzuen asmoak parte hartze hori, ba, indartzen jarraitzeko. Eh, bueno, minutu batzuk barru ikusiko ditugu esperientzia batzuk orain artekoak eta ze onura ekarri dizkieten eta oro har ba gure ari gizarteari ekarri dizkion e, onura, baina orain eh hitzaldi inspirazional bat en su eta goas. Etabía punto moduan esan no la baguiza parte arzen dugula la enzunda científica en eta gure iriciá contuan arzen denean La participación en la empresa supone un cambio en la forma de pensar y de actuar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 y formadas que nunca, o sea, nunca la historia de la humanidad, Euskadi, ha tenido en vuestras empresas gente tan formada. Hoy tenemos un montón de universitarios, un montón de gente profesional, tenemos gente muy buena, pero muy buena. Perdón, ¿eh? aquí se volvió, aquí aquí a la derecha. Pero sin embargo, amigos y amigas, ¡ja! no aprovechamos todo lo que la gente tenemos, ¿eh? no aprovechamos, no aprovechamos. No sabemos sacar todo lo que la gente tiene, ¿no? Tenemos o sí, yo creo que en el mejor de los casos, en los casos, tenemos personas cumplidoras. Bueno, vamos a decir que sí, aún incumplidos también hay, ¿eh? pero bueno, vamos a decir que tenemos personas cumplidoras. Pero desde luego, bajo mi punto de vista, escasamente comprometidas e implicadas. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues ahí varias las razones. ¿no? Primero, porque a muchas personas... Les cuesta asumir responsabilidades, ¿eh? Es más fácil a mí, tú dime lo que hay que hacer y ya lo haré, pero eso de asumir responsabilidades, bueno. Hay mucha gente acomodada, mucha gente que espera que se les diga lo que hay que hacer. Luego son obedientes, pero hay que decirles lo que hay que hacer, ¿eh? Hay gente que tiene hacer iniciativa, llevan muy mala presión, francamente mal, les cuesta cooperar con otros, están desmotivadas, viven sus derechos, el derecho del horario el derecho a la paternidad, maternidad, la conciliación y lo que es más importante, lo que es más importante, muchos de nuestros trabajadores no sienten la empresa como propio, el proyecto empresarial pues no es de lo que más les importa, ¿no? Pronto, amigos míos, hoy tenemos gente motivada, pero de alguna forma tenemos esto lo que tenemos hoy de la gente, ¿no? Tenemos de la gente hoy en día, nuestra gente que es valiosa, tienen capacidades como nunca, tienen conocimientos como nunca, tiene experiencias, tiene ilusiones, tiene expectativas, también tiene miedos y también tiene dudas. Pero ¿sabéis lo que nos dan los trabajadores nuestros? Si os dan el 60% ya podéis estar encantados, ¿eh? Ya podéis estar encantados si de lo que tienen os dan el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos el 40% de lo que tienen no nos dan, no nos lo dan. Amigos, hoy hablamos aquí del tema, el empresarial, que es el 40%. Y cuando no perdemos el despilfarro potencial de lo que nos podrían dar, en definitiva. ¿no? Levanta la mano, por favor, los de recursos humanos. Hoy os preocupa a vosotros coger gente con talento, gente con talento, talento. ¿Para qué demonios queremos talento en las empresas si luego lo estropeamos, tíos y tías? Luego les ponemos frente a un jefe malo, una jefa mala, y se estropea. Yo a sí me lo puedo cargar en cuatro partidos, tíos. ¿Para qué queremos gente buena si luego no la cuidamos? ¿Para qué? ¿Que lo hay? ¿Que hay que gente con talento? Claro que la hay muchísima, pero luego no la trabajamos, no la cuidáis. No la cuidamos, ¿no? Hoy, amigos y amigas, tenemos el tiempo y el cuerpo de las personas. Eso tenéis en vuestras empresas. Pero no tenéis vuestras mentes ni los corazones de ellos, ¿eh? Eso hay que ganárselo, ¿eh? Hoy con el tiempo, con el salario, amigos míos, compramos el tiempo de las personas y su presencia, pero su implicación y su compromiso en la de la China. Jamás conseguiríamos con dinero que la gente esté implicada y comprometida. Eso hay que ganárselo. Por tanto, amigos y amigas, hoy tenemos de alguna forma muchas personas pff, desganadas, desinteresadas, desilusionadas desesperanzadas, incluso algunos amargados y agresivos. Bien, aquí tienes un estudio opa, perdón, un estudio que se hizo, este no es nuevo este ya tiene algunos años, ¿eh? Donde se hizo más o menos una especie de, de curva de Gauss, donde vaya más o menos le estaba la gente la motivación, ¿no? Se calculaba, perdón, perdón, si de atrás, se calculaba que gente muy motivada, las empresas muy motivadas, lo que hablamos estaba cerca del 11%, pero los muy desmotivados 27%, ¿eh? Y había un 60-70 por ahí que está en la zona media, pues depende de la empresa que se van a hacer, he hecho hacia la izquierda. Por curiosidad, por curiosidad. Levantad la mano, por favor, los que vuestras empresas tengáis más del gen, el 20% muy motivados. Manos arriba. 20%, ¿eh? Solo dos, ¿eh? Solo dos. Los que tenéis gente el 20% desmotivados. Buah, no os creo, te creo a ti sola, ¿eh? Te quiero a ti sola, Bo, te quedas ti sola. No, no, la única honesta, no tengas ninguna duda, ¿eh? no tengas ninguna duda, porque claro, suena hacer. Y claro, no confundís nunca personas motivadas con personas implicadas, no es lo mismo. ¿eh? O sea, Una cosa es una persona motivada, otra es una persona comprometida y otra es una persona implicada. Uno se compromete con su responsabilidad, uno se implica con el proyecto de la empresa. Por favor, otra vez. ¿Quién tiene el 30% de vuestras empresas que sienten la empresa como propia, que sienten identificados con el proyecto? Manos arriba, por favor, el 30%. Que la gente está implicada con el proyecto, que lo siente, que lo viven. Enhorabuena. Enhorabuena. Porque otros estudios me dicen, hay un estudio, Torres Perrin, que solo el 85% de los trabajadores a todos los niveles de la empresa no se sienten comprometidos ni dan lo mejor de sí mismos las investigaciones para el Wallen. solo el 15% lo hacen, el 15%. Y hay un 24% que están totalmente desconectados. Yo otra investigación, hecha también por UNIC, aquí la tenéis, el 50% de los directivos consideran que su personal está comprometido parcialmente, solo parcialmente, y el otro 50% están nada comprometidos. El 70% de los jefes, no saben qué hacer para generar compromiso en su gente. No saben ni qué hacer, que es lo más grave. No saben ni qué hacer. ¿Y qué hacemos? Pues no saben qué hacer con el compromiso, ¿no? Bien, entonces nos tenemos que preguntar todos, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué razón hay gente motivada, puede haberla, pero yo creo que es que casamente implicada y comprometida? Varias razones, pero yo me voy a mojar en dos, me voy a mojar en dos. Primera razón porque ha habido una profunda transformación de los valores en la sociedad. Eso y no antes nos ha afectado, ¿no? Desde luego, las empresas vuestras no están al margen de esta situación. O sea, quiere decir que estamos en una situación en la cual la propia situación de la sociedad no nos ayuda. Llega a este punto, yo no quiero daros una visión negativa, no, ni catastrofista de qué mal vamos, no, por Dios. Yo soy de las personas que pienso que nunca Hemos vivido como estamos viviendo en este momento, nunca. O sea, el ser humano, nos quejaremos, tenemos problemas, baba, sea, la guerra de Ucrania, sí, pero vivir, pues no hemos vivido nunca, ¿no? por tanto, tampoco se trata aquí ahora de llorar. Ni mi, tampoco, mi intención es generalizar, Ojo, todo blanco, todo negro, yo soy extremista, ¿eh? los que me conocen ya saben, eso. Sí, yo soy de blancos y negros, a mí los matices a veces me cuesta, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Y también quiero dejar bien claro que hay gente estupenda en todas partes, ¿sabéis eso? La gente estupenda de la diputación, en tal, todo. Tal, Pero tal, tal, tal. también hay, hay gaitas también, eh. Un montón. También hay gente. Bueno. Bien, por tanto, amigos míos, yo en este entorno en el que me quiero mover voy a intentar ser lo más escéptico posible, lo más objetivo posible, y quiero que algunos valores que a mí me son muy importantes, mi amigo Iker, que es otro amante de los valores, somos aquí colegas los dos. Pues de alguna forma, a ver si quisís, coincidís con una situación en la que yo lo veo todos los días, que igual estoy equivocado, ¿eh? que igual yo estoy equivocado, pero yo lo que veo, y yo lo voy a decir, y con lo que digo, lo que pienso, oye, y además me pagáis lo mismo, o sea, yo lo voy a decir. Vamos a ver, valores de nuestra sociedad actual en este momento, valores, empezamos. Primer valor, esfuerzo y trabajo. Y yo os pregunto, os pregunto, ¿estamos potenciando de verdad el valor del esfuerzo, del trabajo con la gente que está nuestro, incluso con nuestros hijos. ¿Qué os parece? O sea, ¿estamos potenciando en esta cultura que vivimos el valor del esfuerzo del trabajo? ¿Lo estamos potenciando la sociedad? Respuesta es... Yo creo que no. Yo creo que no. Lo estamos perdiendo. Yo os voy a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos. Vamos a ver los niños desde que son chiquitines, ¿eh? Los niños desde que son chiquitines. Yo tengo un nieto de 13 años, que es un nieto muy bueno, ¿eh? Y listo, como su abuelo. O es sea, una cosa estupenda. esa. ¿eh? O pero bueno, y yo tengo mucha relación con mi nieto. Hablo con mi nieto, hablo con los amigos. Los niños, los niños, por ejemplo. ¿Sabes que los niños hoy casi apenas tienen deberes? ¿Vienen a casa sin deberes? Ah, no, porque eso de deberes ya no, eso ya está pasado. Lo de los deberes, por Dios, los deberes. No, hombre, no, deberes. No, por Dios, no. Bien, no hay deberes. Tampoco hay que memorizar nada. eso memorizar los errores visigodos, aprendérselos de memoria. para eso tienes Google, hombre. Algo vas a Google, tampoco memorizar nada. ¿Dónde está la presentadora? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? ¿Estás ahí? Yo he dicho fui mal estudiante. Yo era mal estudiante. Oye, hoy la gente no suspende, ¿sabéis? Muy pocos suspenden hoy, ¿eh? Antes había cantidad de gente que suspendía en junio y aprobábamos en septiembre. Hoy ya nadie, eso ya de junio y septiembre, ¡prah! Hoy ya la gente no suspende. No, no, todos son más listos hoy. La gente llega a la selectividad, llega a la selectividad, y algunos se quedan en el camino, pero los que pasan, todos terminan con un 9. O sea, listísimos, tienes una, una sociedad de puta madre. Bien, eso ha pasado a los niños, ¿no? Claro, el niño así aprende que no hay deberes, luego llegan a la empresa y no saben trabajar. Vamos a los jóvenes, vamos a los jóvenes. Cuando yo a la universidad, eso no es de ahora, ha sido siempre, intentamos ¿eh? Y sacar la carrera con el menor esfuerzo posible. Las partidas de música la cafetería, la... también sigue siendo eso. Ahí no voy a meditarme Sí, pero ahí no ha cambiado. Pero vamos al deporte, vamos al deporte. Sabes que hay gente, y me contaba esta semana la semana pasada, el patrón de uno de los clubes de remos más importantes que tenemos en Euskadi? El patrón de uno de los clubes de remos más importantes. Y me contaba Juan Luis, Juan Luis, te quiero contar una cosa, mira. Oye, nuestro club de remo, tenemos así de jóvenes, así de jóvenes, que quieren ser remeros de este famoso club. ¿Pero sabes cuánto tiempo aguantan? 15 días, porque remar es muy jodido, tíos. A los 15 días, adiós, lo dejan. Gente que va a remar y lo dejan. Todo el mundo quiere ser nadal sin enterarse, sin sufrir, sin nada. La gente quiere tener el premio alto, ganar, pero sin esfuerzo. Y digo, tíos, que no, que no, que nadal. ¿Cuántos de esta sala seríais nadal? ¿Cuántos de... Aparte del talento, eh? ¿Cuánta gente de esta sala seríais nadal? Un tío que es multimillonario, multimillonario, que ha ganado un montón de títulos, que se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana para meter una puta pelotita aquí. Amigos, para que Nadal siga teniendo ese nivel de forma hay que estar entrenando todos todos los días, porque como Nadal deja de entrenar ya no gana un torneo ni de puñetera casualidad. No ganas, amigos míos. Luego, Nadal es bueno, entre otras razones, porque Nadal se entrena mucho, eh, y encima con un dolor de la pierna, claro. Claro, esta gente pues lleva a la empresa, pero vamos a la empresa que es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? El marco en el que nos vamos moviendo no es de más esfuerzo, ¿eh? no, pero no. Aquí la gente queremos atajos, hoy queremos conciliación, o sea, trabajar menos, hoy queremos teletrabajo, hoy queremos jornada intensiva de solo por las mañanas, hoy queremos ya la semana de cuatro horas, pero es más, ahora van a unas leyes nuevas, van a ser unas leyes nuevas ahora, en el que el permiso de paternidad se va a pasar de las 16 a las 26 semanas. ¿Sabéis eso? O sea, los que tenéis hijos van a pasar a 26 semanas. El permiso de atención a hijos de hacer 8 años van a tener 6 meses de, de posibilidad. Y el permiso de 7 días pagados para atención a enfermos que vais a tener. Estupendo. Luego la gente, amigos, entra a la empresa y la presión lo llevan muy mal la mayor parte de ellos. ¿eh? Y la gente se marcha a las empresas, la mayor parte no por cobrar más dinero, que se podía hacer, lógico, no, no. Se marchan por no tener tanta presión, por tener menos responsabilidad. Es más, si les aprietas un poquitín, ¡pah! se te acusan, te hacen de acoso. ¿eh? Hoy tenemos gente de piel muy fina. ¿eh? En cuanto a alguien le aprietas un poquitín, ¡pah! desde que estoy en esa conferencia, cabo, me vienen a la cabeza hay situaciones tremendas ¿no? y curiosas, y entonces no puedo evitarlas. La semana pasada. Una empresa de aceitea muy buena, muy buena, con la yo colaboro con ellos, son gente muy buena. Todos los meses se les marchan siete personas, todos los meses siete personas, marcha todos los meses. Y yo estaba trabajando con ellos y lo decía, oye, ¿por qué? Pues se quejan de excesiva carga de trabajo. Y gente joven, ¿eh? Una empresa de arrasante que creo que está aquí, me dijo que iba a venir aquí, no sé si está la estaba aquí, ¿Qué es? ahora la yo sí, está aquí, está aquí. Una empresa de Rasete, una empresa de RASET, una cooperativa. Es una empresa que hace montajes a nivel de todo el mundo. Los señores montadores, cuando hay que hacer montaje en Sudamérica, en el tal oye, ¿sabéis que la gente de Rasete no quiere hacer los montajes? ¿Que tienen que contratar indios? O sea, hay que contratar indios para que los señoritos de allá del montaje, porque ellos dicen que no. Y eso que en aquel momento, cuando yo estaba en la empresa, en ese momento se les pagaba unas cantidades complementarias de la leche. Como ahora resulta que esa cooperativa ha pasado unas dificultades, ahora se van a ir a dietas, con lo cual no quiero saber cómo está el clima de los montadores de esa empresa. Ayer, ayer, ayer, otra empresa que igual está aquí, una persona entra en el almacén, al día siguiente no aparece, un día ha estado la empresa, al día siguiente a Urbenur, ¿Cuál es el ideal de muchos guipuzcoanos? ¿Cuál es el ideal de muchos guipuzcoanos? No de todos, por supuesto. He dicho que no quiero generalizar? No de todos, ¿eh? No de todos, hay excepciones. ¿Sabes cuál es el, el ideal de un guipuzcoano? Bueno, aparte de lo de perjubilarse para dejar de trabajar, ¿eh? Quieren trabajar en la diputación, quieren trabajar en el gobierno vasco, quieren trabajar en el ayuntamiento, o sea que. Quieren ser celadores, o sea, funcionarios. Porque creo que los funcionarios viven mejor, parece ser, parece ser. Yo, amigos y amigas, no conozco el éxito sin esfuerzo, yo no lo conozco. Nadal es bueno porque se entrena y nada se consigue en la vida sin esfuerzo y sin trabajo, ¿no? Amigos, aquí os conozco a muchos de vosotros, yo a muchos os conozco. Y en la vida a vosotros, amigos míos y amigas mías, no os han regalado nunca nada, ¿sabéis eso? Que no os han regalado nada a un chico que no te han regalado a ti nunca nada, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Lo que habéis hecho ha sido a base de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y aprovecho el momento. Educar a vuestros hijos en el valor del esfuerzo y del trabajo. Pues si no, adiós. Si no les educamos en el valor del esfuerzo y del trabajo, tendremos hijos y nietos débiles. En esto, amigos, no se lagra a base de vivir en un sillón. Hay un método que es estupendo, ¿eh? Hay un método que es fabuloso, ¿eh? Se llama el método MEC que es mover el culo. Y si no movéis el culo, amigos, no vale para nada. Hay que trabajar, que hay que trabajar, que aquí se va trabajando, trabajando y trabajando y trabajando. Vamos al segundo valor. Joder, si el primero se va a ver el segundo. Responsabilidad. Hay que ser responsable, por supuesto. Pero aquí, amigos, lo que hablamos es de derecho, mi derecho y mi responsabilidad. Y mi responsabilidad tenemos claro. Hoy en la ciudad que tenemos aquí, nadie quiere ser jefe o jefa, ¿sabéis eso? Nadie quiere ser jefe, jefe o jefa, por Dios, por Dios. Hoy ser jefe o ser empresario está desprestigiado. Ser empresario, antiguo antes un poco más, pero bueno, es desprestigiado. Y ser jefe también, ¿eh? Y yo os pregunto, levantad la mano los que sois jefes y jefas, levantad la mano. Oye, os compensa de verdad. Os compensa de verdad, sinceramente. Tenéis más responsabilidad, más esfuerzo, mayor dedicación. Tenéis que afrontar los problemas de la gente, amigos, y una mierda que os pagan de diferencia de sueldo. Porque por pues, el sueldo no merece la pena, ¿eh? clarísimamente que no. ¿eh? Hoy estamos rodeados, rodeados de técnicos muy buenos, rodeados, que saben gestionar tornillos, saben gestionar tornillos. Pero lo grave es que no saben gestionar personas ni quieren... Porque eso de gestionar personas es muy durillo, amigos míos. Prefieren ser técnico, yo ingeniero, yo mecánico, yo químico. Ah, cojonudo. Amigos, ¿sabéis que hoy nadie quiere ser director de los colegios vascos? Nadie quiere ser, ¿sabéis eso? ¿Sabéis que no quieren ser la gente directora de un colegio vasco? ¿Sabéis eso? 15 días, hace 15 días, educación ofrecerá un año de descanso, descanso, no es decir que lo dejan de trabajar, ¿eh? O sea, simplemente se desquita las clases, para... Porque son directores, un año de descanso, porque nadie quiere ser director de un colegio vasco. Y en la Consejería de Educación, pues va a hacer una propuesta a los directores, porque el 30% de los directores están contra su voluntad. Nadie quiere ser director de un colegio vasco, nadie, nadie, nadie. Y los que son voluntarios les va a dar un año de descanso, de descanso. Y lo mismo que digo de los directores, yo tengo mucho trabajo con la sanidad, nadie quiere ser director de, una, de un ambulatorio, ¿eh? Nadie quiere ser director de un ambulatorio, director de un ambulatorio, ni director de un hospital médico. Bueno, por Dios, por Dios. El derecho, amigos, está por delante de la responsabilidad. El horario sagrado, irnos a un sitio, al ayuntamiento, a la diputación, a una empresa, a las 5 terminar el horario laboral, todo el mundo sale, bueno, pitando. Oye, no se puede llamar por teléfono a un profesional un sábado, un domingo, ¿eh? O le mandas un correo y te dicen que te paso, estás pasando una línea roja, ¿eh? Conozco muchas empresas, subdirectores de una empresa que cuando han tenido paternidad y maternidad se han estado cuatro meses, pues ahí, llamando por teléfono, apareciendo un poquitín. Señor Llanos, ¿se puede ser diputado general pues, si uno es paternidad y llamar dos teléfonos y estas cuatro meses sin no aparecer la diputación? ¿Para qué no? Ni Lendacari ni sucesivamente, ¿no? Pues, amigos, esto es lo que tenemos, ¿no? Siguiente tema. El tema del individualismo. Hoy, lo, el egoísmo prima sobre lo colectivo, ¿eh? La persona está por enfrente del equipo, ¿eh? El tema de cooperación, Ay, perdón, perdón, perdón. El tema de la cooperación. Hoy prima la competencia sobre la cooperación, eh. Hoy prima la, cosa sobre la cooperación. ¿Qué que ha dicho la presentadora? O oh, ha sido Javier Tú, no sé igual ha sido tú. Y Euskadi y sobre todo Guipúzcoa ha sido todo un referente mundial mundial en el proceso cooperativo. Hemos sido un referente mundial. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Vamos a ver. ¿Levantamos los cursos de cooperativas? Las propias cooperativas han perdido este valor de la cooperación. Sí, hacéis cursos de valores, sí, de la cooperación. Pero la gente no se entera de nada, sabéis, que no lo viven, no lo sienten, no lo sienten. Hay gente que trabaja en Orklinf, ahora Arrasate, en MCC, en un montón de cooperativas, igual, igual, igual, igual, que trabajando en café, ¿eh? O sea, uno es ingeniero y lo mismo me da a mí trabajar en Orkill que trabajar en Café o en Salto o en cualquier empresa porque la gente que trabaja las cooperativas hoy no siente el valor cooperativo. El domingo pasado, leyendo el periódico, me dio un gran disgusto. Me dio un disgusto. La noticia era la siguiente: Orona está a punto de romper y marcharse de MCC. Y además, Parece que le pueden seguir otras cooperativas. Tómate las narices. Ahora que necesitamos estar más unidos que nunca, ahora que necesitamos más unidos que nunca, ahora que tenemos necesidad de cooperar, amigos míos, vamos y nos separamos. Y yo, claro, me quedé con esa duda de decir: ¿estos es por qué separan? ¿Por qué se marcha Orona? ¿Por qué deja de cooperar? ¿Por parcelas de poder? Porque Orón es rico ahora y claro, el rico dará al pobre, eso es difícil. Las cooperativas que andan al mal, no, no, Orón adiós. Ah, no sé, no lo desconozco las razones. Intuyo que habrá las dos seguramente. Ambición de poder y marcharse. Y no es el primer caso, ¿eh? Acordaros de Irizar, ¿eh? Amigos, Irizar en su momento se le tuvo que ayudar a Irizar, ¿eh? Irizar se le tuvo que ayudar y cuando Irizar iba bien, a Urbenur. Esto es lo que tenemos, ¿eh? Amigos de las cooperativas, tenéis un gran reto por delante, pero grandísimo reto por delante. Tenéis que buscar el camino que os lleve otra vez a potenciar ese valor tan importante que hemos tenido en Guipúzcoa y en Euskadi, que es el de la cooperación. El ahorro y el consumismo, vivimos al día totalmente, la implicación. El compromiso, vuelvo a repetir la gente, ¿eh? Yo creo que la gente sentir la empresa como propia, yo creo que es muy poca relativamente, ¿eh? O sea, que sufren con la empresa, que llevan la empresa, ¡buah! O sea, un insulto a un trabajador es decir si se siente empresa. ¿eh? Yo no, yo empresa no, yo soy trabajador, por Dios. Yo soy de la clase obrera, yo de los de abajo, por Dios. Protección, subvención. Hoy es una sociedad cada vez más proteccionista. ¿eh? Hoy se subvenciona casi todo. La vivienda, la sanidad, la educación, la luz, el gas, el transporte, el trabajo. A mí me parece muy bien. Muy bien, muy bien proteger al necesitado. O sea, no tengo nada que decir, ¿eh? Pero estamos construyendo una sociedad demasiado proteccionista. Oye, ¿para qué trabajar? ¿Os habéis planteado para qué trabajar? Oye, pensar, por favor, en cuidadoras de gente de la tercera edad. Pensar en camareros. Pensar en transportistas. Pensar en la gente que está en barcos de aire de, de búsqueda de bajura. ¿Sabes cuánto gana una mujer que cuida a una persona de la tercera edad? ¿Cuánto gana un camarero? mil, mil doscientos, euros. ¿Para qué trabajar? Si yo me apunto a la renta grandes ingresos y me pagan lo mismo. O sea, si da igual trabajar grandes así, ¿cómo igual? ¿Quién está hoy en los puestos? Los emigrantes que no tienen papeles, entonces tienen que hacer por narices. Pero yo camarero, yo cuidado la tercera edad. Me compensa trabajar si gana la diferencia. Y luego si encima es un poco gitano, pues amigos, con un dinerito o sea es que gana más dinero, eh. Amigos, antes había una frase que era conocida por nosotros, que era ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahora se llama, ha cambiado la frase, ahora ganarás el pan con el sudor del de enfrente. ¿no? Soy consciente, amigos, que igual estoy siendo un poco crítico, ya lo sé, pero bueno, estoy a gusto y me siento. Ahí. También soy consciente, amigos, de que esto pasa y que no tiene solución. Porque la sociedad no tiene solución, no tiene solución, amigos políticos, ¿eh? No tenéis solución, ¿eh? Porque la sociedad os puede... Ahora, lo malo es que no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. es nada más. O sea, yo creo que no tenemos solución. O sea, hay que ser positivo, pero la sociedad, vamos a lo que vamos, ¿no? Sigamos el fondo y las formas. Hoy todo hacemos cuestión de formas. Todo es formas, pero fondo igual, ¿eh? igual, igual, igual, igual. Vayamos simplemente al lenguaje, al lenguaje. Hoy si yo digo la palabra maricón suena fatal. Hay que decir homosexual, claro. Pero luego los trans y los homosexuales están sufriendo persecución como antes. Vámonos de género. Hoy decimos todos, todas, todes, vascos, vascas. Pero amigos, aquí todavía hoy en día ocurre que un colegio mayor, chicos jóvenes, chicos jóvenes, les cantan a las chicas ¡Oye! Y las chicas encantadas, ¡Oye! ¡No, no les criticáis. Es, es peor todavía. Está mal que los chicos digan las palabras que dijeron. Pero que encima las chicas apoyaron. Hoy a nadie se le dice ¡Negro! a decir hombre o mujer de color pero vamos a Madrid o a Nonda Ribi y decimos, negro, muérete estamos en esto todavía ¿eh? pero vamos a la empresa que es lo que a mí me afecta lo que me afecta Hoy la palabra autoritario ¡pua! que levante por favor aquí alguien la mano que piensa que su estilo de dirección es autoritario, arriba por favor alguien que piensa que dirige que su estilo de dirección es autoritario ¿verdad que no? nadie no me va a a mí ningún esfuerzo convenceros ¿De qué hay que ser participativo? ¿Verdad que sí? No me gusta ningún esfuerzo. Pero vamos a la práctica, vamos a la práctica. Vamos a empezar hoy, por ejemplo, yo he sido dos veces director de recursos humanos de La Cucha, dos veces. ¿eh? Yo la primera vez que me hicieron director de la Cucha me llamaba director de recursos humanos. Luego ya nos dimos cuenta que este nombre no era muy bueno. ¿No? A ver, levantamos las manos directores de recursos humanos. Algunos, no era muy bueno, no era muy bueno. Ahora hay que llamarse departamentos de la felicidad, ese es el nuevo nombre que hay que poner ahora. O sea, los departamentos de recursos humanos están cambiando, y decir, las empresas están poniéndose a ese departamento ya, ¿eh? Están cambiando departamento de perro por departamento de la felicidad, tócate las narices. Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Hoy ya jefe no quiere ser nadie, ¿sabéis eso? ¿Cuál es la palabra de moda hoy? Líder, la palabra jefe suena al siglo, boom, al siglo XIX porque hoy tenemos la palabra jefe rechazo absoluto, jefe igual a cabrón ¿no es una cosa así y lo que estoy por otras palabras que son distintas, no tiene que ver nada con ser jefe con ser líder, ¿eh? no tienen asunto nada que ver hoy nos hemos inventado 40 vocablos, 100 vocablos porque el ser humano imaginativo es la leche para decir lo mismo porque me explicáis qué diferencia entre jefe y presidente hablamos de presidente, presidenta director, directora Jefe, jefa, oye, el endacari. ¿Qué es el endacari si no el jefe del gobierno vasco? ¿Cómo explicáis? Pero rechazamos lo esencial, rechazamos lo esencial, el fondo. ¿Y qué es el fondo? Saber dirigir personas. Ese es el fondo. Que no es lo mío que el por supuesto. ¿Sabes cuál es la última tontería que nos hemos inventado? La última tontería, ¿sabéis? Es la última, esa ya es panota, ¿eh? ¿Sabes cuál es la última tontería? Hay que ser feo, feo, feo. Esa es la palabra de moda hoy. Tú, quieres yo el CEO? Yo soy el CEO, el CEO, de puta madre, el CEO. ¿Y me explicáis qué es un CEO si no es un director general ejecutivo? ¿Me explicáis? ¿Un director general, un director ejecutivo? El Pero no, como ya, eso ya suena mal, suena mal, ya, director general, ya ha quedado mal, no. Yo CEO, CEO. Señor Olano. he leído por la prensa, no sé si será cierto, no será cierto, que tú o usted... Pues bueno, pues es posible que en el año 2000, mayo del 2023, es posible que deje la diputación. Es posible, ¿no? Usted sabrá y no voy a entrar al tema. En cualquier caso, sí si le quiero decir dos cosas. Le quiero decir gracias, sinceramente. Gracias realmente porque usted ha hecho mucho, y yo lo agradezco, por Guipúzcoa y los guipúzcoanos, ¿está clarito? Y, si, ¿y usted ha hecho en sus posibilidades… Todo lo que está en su mano. O sea, que no tengo ninguna duda que lo que está podido en sus manos lo ha hecho. No tengo ninguna duda. O sea, que de verdad, gracias. Muchas gracias, sinceramente. Pero va a permitir una propuesta que no es para usted ya. Es para el siguiente diputado o diputada. Es para el siguiente. O sea, que si quiere usted decir, decía, pues mira, un tontolaba de estos que viene aquí y me dijo esto, pero pues, hago lo que es oportuno. ¿Cuál es mi propuesta que le quiero hacer? Pues mira, muy sencillo. Para mí… Para mí, la palabra diputado general, diputado, ha quedado viejo, joder. Eso es del siglo XIX, ¿eh? diputado general, por Dios. Yo quiero una diputación moderna, con nombre moderno, y ya diputado no vale. Hoy hay que llamarse el CEO de la diputación, o sea, el puto amo, ¿sabes? ese es el tema? Porque ese es el tema, hay que ser el CEO. Aquí ya no vale, ya diputado general. ¿Y qué es un diputado general sino el que jefe de la diputación? Pues así, pero ¿qué va? Aquí tenemos una serie de cosas que estamos todos perdidos, ¿no? Todo esto nos está llevando al infantilismo, a la inmadurez, a tener una sociedad más débil, ¿eh? A tener una sociedad más débil, más débil. Somos más resilientes. Cualquier esfuerzo que nos pongan, lo No sabemos enfrentarnos a las dificultades. Nos ahogamos en un vaso de agua, ¿eh? No sabemos defendernos, nos tienen que defender. Y por tanto esperamos que la diputación, el Estado, quien sea, me dé lo que necesito. Que sí, que no, que no digo que no, pero que estamos abusando, ¿no? Termino ya. Soy consciente, no, lo termino de esto, eh, nada más. Soy consciente de que hoy estamos haciendo y que esto son cosas que no estamos pasando. Y que ya sé que yo cuento con él, pero lo que yo pienso, ¿no? Os decía que si queremos tener gente implicada y comprometida, tenemos que trabajar algo que es muy difícil. Muy difícil, que son los valores. Esto es muy difícil. Y hay que ser realista, ¿eh? Hay que ser realista. Pero hay otra cuestión que tenemos que revisar que es el modelo de dirección que tenemos en las empresas. Esto lo tenemos que revisar firmemente. Hoy en día prevalece en nuestras empresas lo que conocemos por modelo de dirección jerárquica. Y este modelo ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Y sigue haciendo mucho daño. ¿Y por qué hace y está haciendo este daño? Pues muy sencillo, porque este modelo de dirección jerárquica no propicia la implicación y el compromiso de los trabajadores, que es uno de los objetivos que tenemos. Origina un despilfarro del talento, la gente más lista, pues no aprovechamos. Origina dependencia, acomodamiento, origina guerras de poder entre departamentos, reinos de taifas, produce efectos embudo, todo tiene que pasar por los jefes, atrocia la iniciativa y la creatividad de los trabajadores, y lo que es más grave origina bandos enfrentados, origina que por una parte están los empresarios y por otra parte están los trabajadores. Y aquí tenemos un lío importante, lo cual al final nos lleva a ser menos competitivo. ¿Cuál es el marco que tenemos en este momento dominante en la mayor parte de empresas? Podemos decir de Euskadi ¿eh? y también de España, por supuesto. Es lo que conocemos por dirección jerarquizada, es lo que llamamos por dirección jerarquizada. ¿Qué es este tema? Es un modelo perdonadme, que se me han muy movido las hojas perdonadme me he saltado los ojos con las páginas bueno, es igual es un modelo en el que tenemos unos de arriba que son los jefes otros de abajo que son los trabajadores y para qué están los jefes, para arriba pues para planificar para decir lo que hay que hacer ¿Para qué están los de abajo? Para hacer. ¿Qué están los de arriba? Para mandar. ¿Qué están los de abajo? Para obedecer. ¿Qué están los de arriba? Para controlar. En definitiva, cuando hay un problema en las empresas, casi siempre el problema fundamental está en los jefes, que son los. Jefes. Y el trabajador se pues, limitará más o menos a decir, oye, dime lo que hay que hacer que ya te lo Pero ese no es mi problema, ¿no? Ese no es mi problema. Aquí está, perdón. Por tanto, amigos míos, frente a este modelo, aquí tenemos el modelo clásico, arriba están los empresarios, abajo están los trabajadores, que requieren el sindicato para que me defiendan. ¿eh? Porque, amigos, a mí me falta un sindicato que me defienda ante el empresario que me está explotando, claro, por supuesto, tenemos los dos lados enfrentados. Frente a este modelo, yo creo en el modelo de edición participativa. ¿Por qué? Porque el primer modelo seguimos gestionando a las personas en clave de control, en clave de dependencia… ...y en cada de verticalidad. Hoy todavía mantenemos estilos de dirección heredados del pasado. Lo más costoso que tenemos no es invertir en tecnología, eso es fácil, sino en cambiar creencias y hábitos de comodidad. Y aquí sí que tenemos un problema. ¿Cómo cambiamos las mentes de las personas? Aquí es. Mi experiencia es que cuando yo a la gente presento estos modelos en las empresas, la mayor parte no se ven identificados en el de la izquierda. ¿eh? No, no, yo estoy en la derecha. O sea, la gente se cree participativa, no se ve, no, no, en mi empresa no, en mi empresa no, pero yo, sin embargo, sí pienso que sí. En cualquier caso, este modelo, el de la riquezada nos lleva a gente pasiva, nos lleva a gente dependiente, instrumentos, desmotivados, sentimiento de inferioridad. Mientras que el otro modelo, el de la participación, nos lleva a gente activa, autónoma, protagonista, integrada, a un sentimiento de igual, o sea, a una madurez profesional. Amigos y amigas…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 Han conseguido un esfuerzo tremendo en propiedad y en resultados, pero la gente de las cooperativas no está más implicada que en otros muchos sitios. ¿eh? O sea, muchas cooperativas la gente es propietaria de la cooperativa y tiene sus beneficios, pero de implicación no son un ejemplo de implicación, precisamente, muchas cooperativas. ¿no? Yo de las cuatro, de las cuatro claramente me vinculo y la que creo y la que siento es la cuarta, que es la participación en el trabajo del día a día. Esto es lo que realmente a la gente le implica. A mí, que al final del año me den un sobrecito, que yo sea accionista de CAF. ¿Creéis que los trabajadores de accionistas de CAF están más comprometidos que los que no son? En absoluto. Pronto, amigos míos, ¿qué es esto de la participación? ¿Qué podéis hacer? Simplemente una línea somera, nada más. En primer lugar, a la gente dándole información. La primera base fundamental. Pero además, que faciliten sugerencias, preguntándole su opinión. Resolviendo los problemas, porque si algo tenemos en las empresas son problemas. Si algo tenemos en las empresas son problemas. ¿Y cómo afrontamos los problemas? ¿Desde la dirección o de forma participativa y consensuada? No, se hacen desde arriba, porque el propio trabajador tampoco quiere demasiado. ¿eh? Mejoras, oportunidades. Los proyectos y procesos que hacéis en las empresas, ¿cómo se hacen los proyectos? ¿De forma participativa o de forma un jefe de proyectos es el que dirige nada más? La planificación, el marcar objetivos, la organización, el control. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Compartir decisiones. ¿Decisiones? Dejando de decir autonomamente a veces a la gente, elaborando el plan de gestión de cada año, ahora es el momento oportuno, o incluso el plan estratégico. ¿no? Ya sé que hay gente que hacéis cosas, ¿eh? ya lo sé, sí, pero estoy tan a gusto que voy a un poco más, ¿eh? o sea que nada más. Gracias por seguir. En cualquier caso, amigos, tenemos aquí un reto importante, tenemos un reto importante que es compartir la responsabilidad. No solamente la gente interpreta muchas veces que edición particular es informar y no solamente ese tema. Es bastante más que informar. Por lo tanto, amigos y amigas, estamos ante un reto nada fácil. ¿Para qué os voy a engañar? Es difícil, ¿eh? Nos no voy a engañar en absoluto, en absoluto. Las empresas y los mandos aceptáis plenamente la forma, el fondo, la forma, perdón, pero el fondo no hemos hecho grandes cambios, ¿eh? Hacemos alguna reunión, pero poca cosa más hacemos, ¿eh? Las decisiones poco, ¿eh? La terminología está admitida la forma, pero no el fondo. ¿no? Cuando yo pregunto a la gente qué pensáis, os sentís, cómo sentís, todo el mundo me siente que es participativo. ¿eh? Cuando preguntamos a los mandos cómo son, ¡pua! todo el mundo es, creen que son participativos, y la verdad que no lo son. ¿eh? Yo os lo voy a demostrar, os lo voy a demostrar. tanto, amigos míos, la participación real en las empresas nuestras sigue siendo muy escasa, muy escasa. Vamos a ver, os voy a presentar dos investigaciones, dos investigaciones. La primera hicimos nosotros con motivo de un libro que hicimos, sacamos un libro, en el cual nosotros en este caso hicimos una encuesta realizada, fue el año 2019, que preguntamos tres cosas. ¿no? ¿Qué entienden por participación? ¿Qué sienten los mandos respecto a la participación? ¿Y lo que realmente se hace en participación? La muestra fue de 600 personas, de unas 50 empresas, de alguna forma había una abierta, cerradas, no me quiero hablar de ese tema… Además de eso, eran 8% miembros de comités de dirección, 20% directivos, 32 y 42. Pero eran las conclusiones que lo hicimos en Euskadi, Navarra y Cantabria. Y luego empresas de todos sectores, ¿eh? públicas, cooperativas, eh, aquí están todas las empresas. Muy bien, respuesta, respuesta. Primera cuestión que nos lleva a la sorpresa. A la gente le cuesta explicar qué entienden por dirección participativa. Hacer la prueba de vuestras empresas. Informar. Reconocen, no saben lo que significa, pero cuando se les pregunta del 1 al 10 en tu empresa, lo que tú sientes, la media fue del 5,6 sobre 10. Para ellos, la mayor parte de la gente era información y escucha, eso es lo que la gente entiende por Dios, que a la gente le informas de cosas y que escuchar. Algunos tienen un objetivo común, otros toman decisiones, etc. Vamos a ver la siguiente encuesta. Lo que los jefes piensan de sí mismos. ¿Sabéis que el 97% de los jefes dicen que son participativos? El 97%. por Dios! Por Dios sí, sí, sí, sí. Ellos son participativos, ellos, ¿eh? Pero sin embargo, ellos así se van a una media de 7,2% de participación. ¿Y qué hacéis? Les pregunto, ¿qué hacéis? Pues consultarles, hacemos reuniones informativas. Ahí no pasa nada para decisiones ni objetivos ni nada, ¿eh? Y la tercera, ¿cómo tiene que ser un jefe líder? Comunicador, cercano, empático, proactivo tal. Vamos a ver, ¿qué es lo que la gente pide en la ejecutiva? Vamos a ver una cosa curiosa. Por ejemplo, en la gestión, decía que hay cuatro formas de opción, ¿no? En la gestión, en resultados en el alcao, en la gestión participan, decía, el 36,96. Pero cuidado, en las tres restantes sale muy alto. ¿Sabéis por qué sale tan alto? Porque en va a tener mucha cooperativa. Si este estudio lo haces aquí, por ejemplo, a partir de los resultados y el gobierno y la propiedad, claro, si haces fuera de Gipicua, pues ya me contarás. Eso altera los resultados. La gente que pide, por ejemplo, ¿qué decía la gente? El desarrollo de productos es el 20,75, pero no quiero alargarme. En toma de decisiones, el 3,20, nada más. 3,20 la gente participa de las decisiones de las empresas, nada más. ¿Cómo crees que es el estilo de tu jefe? La gente le pregunta, ¿y ¿cómo es tu jefe? Tú, tú, ellos participativos. Y la gente dice, ¿qué dicen los trabajadores? Mi jefe es autoritario, 38% y mixto, qué decir, que el 63% no es participativo para la gente ¿eh? informativo 16 consultivo 11 y participativo el 10% es lo que piensan los trabajadores de sus jefes aquí, estamos hablando de aquí, ¿eh? aquí, aquí. por tanto, ¿en qué desearías más participación? en conocer lo que pasa en la empresa en decisiones de mi puesto partir de las decisiones de mi puesto que no participan reuniones informativas etcétera en resumen los jefes y los trabajadores tienen una idea muy básica y elemental de lo que es la participación, ser informados y escuchados. Los trabajadores tienen la percepción de que en la empresa hay escasa participación, sin embargo los jefes sí piensan que son participativos. Los jefes sienten más participativos de cómo les ven sus colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy bien, estos dirán, pero bueno, era la investigación suya. Pero tengo la suerte, y quiero felicitarles porque lo hacen francamente bien, francamente bien, a la Universidad de Mondragón. Tengo una investigación mucho mejor que la nuestra, mucho mejor, mucho mejor que la nuestra, que también fue hecha el año 2019 con 333 empresas, 1.741 trabajadores. Perdonadme, que aquí quiero ver para que la veáis que la tengo aquí. Vale, es igual. Amigos, ¿qué dice esta investigación? A pesar de los importantes esfuerzos que hacéis en la Diputación, a pesar de los impulsos de la diputación, tanto financieros como formativos para impulsar la presión, los trabajadores piensan de verdad que estamos por debajo de Europa, por ejemplo. Las empresas de Guipúzcoa son poco proclives a que los trabajadores participen en la gestión. No es nuestra, ¿eh? son de estos señores. Los sectores que menos favorecen son los de componentes, máquina, herramienta y automoción. Los trabajadores de las empresas de las consideran que no cuentan con ellos a la hora de gestionar la empresa, es lo que piensan los trabajadores. Que no influyen en las decisiones de la empresa. Que no se les consulta acerca de los objetivos a lograr. Año 19, Universidad de Mondragón. Que participan en mayor medida que otros trabajos europeos en los beneficios y en la… Claro, aquí la cooperativa juega mucho, claro. Pero además no, en la gestión no, en la gestión no. Amigos y amigas, tenemos que dar pasos adelante. Y se me está cortando el tiempo y yo voy a ir rápido porque voy a ser respetuoso. No, no voy a ser respetuoso. Amigos y amigas, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que cambiar el chip. Y primero, nosotros trabajamos con un modelo de 14 puntos, pero voy a ser resumido, voy a hacerlo 5 nada más. Si queréis dar pasos adelante, si queréis dar pasos adelante, el primer paso es tomar conciencia de verdad, tomar conciencia de que esto tenemos que trabajar. Porque nadie cambia si piensa que lo hacemos bien. Si estáis pensando que somos estupendos, que hacemos muy bien las cosas, así no cambia nadie. Los amigos, o tomamos conciencia de que tenemos que trabajar o seguiremos como siempre. Segundo, asumir nuestra propia responsabilidad, nos corresponde a nosotros. Tercero, hay que preparar, hay que sensibilizar y preparar a la gente. Cuatro, hay que… perdón. Hay que, implantar, perdón, hay que implantar y llevar adelante la transformación. Y, por último, hay que integrar como proceso cultural de la empresa. ¿no? Son cinco pasos, ya sé que voy muy rápido, por factor de tiempo, pero nada más. En definitiva, ¿qué hace falta? En primer lugar, hay que creer en, el, en la adhesión participativa, que no sé si queremos. Sí, la palabra está aceptada, pero, no, pero sobre todo hay que querer implantarla, hay que querer. Amigos, nadie cambia si no lo obligamos. ¿eh? Por tanto, hay que creer el modelo, hay que estar comprometido, hay que tener confianza en las personas… Hay que comprender a las personas, hay que convencer más que imponer es lo que es la acción participativa. Y por último, esto no se va a hacer a gachitos, hay que dar una continuación en el tiempo. ¿no? Bien, amigos y amigas, esto no es fácil, lo he dicho mil veces, no es una cuestión de voluntad. A nadie se le puede obligar a participar, ¿sabéis eso? No podéis obligar a nadie a participar. Lo podéis conseguir si el trabajador o trabajadora quiere, pero a él no se le puede obligar. Participa si él quiere. Le podéis obligar a cumplir con las funciones, pero a participar no. Por tanto... Tenemos un problema, y no quiero ser quiero ser honesto con vosotros y deciros qué problemas os vais a encontrar, para que sepáis qué problemas os a encontrar. Primer problema, problemas a nivel de dirección de las empresas, problemas a nivel de mandos, problemas a nivel de trabajadores y problemas a nivel de sindicatos. Empezamos. Primero, si la dirección no está convencida de ello, no hay nada que hacer. O sea, si la dirección no está convencida, no hay nada que hacer. Segundo, tener y establecer un proyecto de empresa. Seguro que tenéis, ahora yo lo pregunto, ¿los trabajadores lo conocen y lo viven y lo sienten como propio? ¿Me dejáis que realmente pregunta es que hay? yo, la gente no sabe el proyecto de empresa, no lo conocen, a pesar que no digo que no lo tengáis. ¿eh? Querer y asumir que le corresponde de tirar del carro. Tengo una ganas de escucharte, Urchi. Yo los últimos datos que tengo, me, un dato que tengo yo, un poco más reciente, es que, amigos, aquí a la dirección le corresponde el 60% de tirar. Con lo bueno, cual quiere decir que el 40% le corresponde a los trabajadores. ¿eh? O sea, que de alguna forma este es un tema fundamental. Decir avanzar en este camino. Mantener una información transparente, cosa que nos cuesta un montón. ¿eh? ¿Mis trabajadores de mi empresa saben lo que ganamos de beneficio? ¿Ponemos las cuentas de resultados? de. No, por Dios, se van a lo que ganamos. Hay mucha empresa todavía en Euskadi que no está nada transparente. ¿eh? Y luego, amigos, seguir y contar los mandos que hacen dinero participativo. Esto es la dirección. Los mandos. Asumir que son jefes, hoy tenemos un problema, ¿eh? y que deben practicar un estilo de decisión participativa, prepararse y desarrollarse en habilidades directivas, compartir el poder y la responsabilidad, poder y responsabilidad, liderar la participación y propiciar la participación en la gestión, fijar objetivos, organizar, etcétera, etcétera. Los trabajadores, sensibilizarlos. ¿Sabéis que la mayor parte de ellos no están pidiendo de decisión participativa?, ¿Qué me aporta a mi trabajador de la acción participativa? ¿Me explicáis? ¿Qué me aporta? ¿Más responsabilidad? ¿Voy a ganar más? No, entonces no me interesa a mí. ¿Esto para qué? ¿Para qué? Vaya invento este de la acción participativa. Yo trabajador, no. A mí tú dime lo que hay que hacer que yo lo haré. Pero el trabajador no está demandando acción participativa. ¿eh? No, no, no, no, no, no. Ni os va a demandar, ¿eh? No tenéis demanda. de que No, no, no, no, no, no. La mayoría prefieren que se les diga lo que hay que hacer. Hay que superar el riesgo de confundir dirección participativa con el derecho a la crítica. Claro, derecho a la crítica… Darles participación gradual y poco a poco y luego potenciar la madurez profesional, pero vas a encontrar con ese problema, ¿no? Y lo tenemos los sindicatos, ¿eh? Estamos en una situación que el sindicato no quiere decir participativa, les viene el puñetera el, el, el sindicalismo de enfrentamiento. ¡Puah! Están felices ahora. Aquí han hecho todo el puñetero día. Hablar aquí de cooperar, de colaborar, no, hombre, no, a mí me viene muy este modelo, hombre, el, el viejo, el viejo. Tienen que pensar en que hay países europeos ya que ya tienen esto, ¿eh? Alemania, al Norte de Europa, amigos míos, tienen que considerar que esto es bueno para el trabajador, que es bueno para el trabajador. Pero qué va, todavía no está en esa tecla, los sindicatos no están en esa tecla. También tienen que romper esquemas. Debemos derribar el muro que separa empresa y trabajadores, ¿eh? debemos derribar ese muro, debemos dar ese muro. Y, amigos, hay que pasar del concepto enfrentamiento al concepto trainer, que es algo que, lo que, es, que es el tema de la cooperación. Muy bien, como el panorama, pues es así, lo que tenemos… Yo sí quiero señalaros que hay gente que sí está haciendo cosas en diputación, que sí está haciendo gente en diputación. Por ejemplo, quiero resaltar lo que hace la propia diputación, quiero resaltar. Quiero resaltar que la diputación, por ejemplo, trabaja el tema de la partida de la propiedad, modelo fiscal, el 2020 579 personas, 87 empresas, 9,5 millones, etcétera. También trabaja el tema de la gestión. Esto ha dado Javier antes unos datos muy buenos, empezó el año 2009, hoy está el tema parte derecha. Han, han invertido más de 50 millones, 1.300 proyectos, como me están haciendo, tia, tía, tía, pues Voy a ir rapidito, voy a ir rapidito. Segundo, ha habido también gente que ha hecho bien, yo quiero destacar a la Cámara de Guipúzcoa. La Cámara de Guipúzcoa que lleva ya trabajando desde hace ya 21 ediciones, 21 años, 21 años, en un modelo de desarrollo directivo fomentando la participación. 21 años. De las cuales han pasado ya 420 personas. Pero aparte de eso, desde el año 2009 viene colaborando con la Diputación. Cada año pasan 16 empresas aproximadamente. Se lleva ya del orden de 200 empresas que han trabajado estos modelos de parte y derecha, ¿eh? que es un tema importante. También quiero destacar a la Corporación Mundial y sobre todo a la Universidad de Mundial. Para mí sois un ejemplo, sinceramente os lo digo. sois un ejemplo. Os lo Está DERI con el modelo de derechos laborales y ahora va a sacar a la fábrica. Está que hay cosas que hace la UPV de esto y también quiero destacar el tema de las laborales también lo quiero destacar. Pero cuidado, estas son las grandes, pero también quiero distinguir algunas pequeñitas, ¿eh? que son auténticos ejemplos, ¿eh? auténticos ejemplos. Tengo el caso de casa Vitor, el director general se llama Matías Gurtel, que están trabajando muy bien. Gureak, Solaluce, Cometel, Cibersurge, ICOR. ICOR no, Aitor no le conozco, ¿estás por aquí, Aitor? Aitor, no te va ah, perdón, a, perdón, Bueno, es un fenómeno, tú. Aitor, Aitor, Aitor. Calma, Katea Galla. Amiga Nagore, amiga Nagore, felicidades, de verdad lo hacéis muy bien. Las cooperativas, Sarraye, una gran empresa, Game, Área 7, amigos, hay gente. Y oye, voy a por un vizcaino, un vizcaino, el hospital de Galtaca, o para que veas que no es tal como está cayendo la sanidad, lo que está lloviendo es dentro de la sanidad, con el problema que tienen, ahí tenés un hospital que ha hecho un programa participativo donde soy testigo del compromiso y la implicación de la gente que está en ese hospital. Un ejemplo que lo quiero elogiar. Amigos, termino ya para tranquilidad de todo el mundo ya. Amigos, amigas, uno de los principales problemas y retos que tenemos es potenciar la implicación de las empresas. Tenemos que actuar en varios frentes, ¿no?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 de la promoción económica de Gipuzcoa, que es Iker Estensoroeta seguirán eh, bueno va Iker Estensoroqui da tu ekingo kingo diogu es ditugu tucodi tugu va susendaritz a jerarquizatuti que urcola que moduan susendaritz a jerarquizatu orreta tik irtete bueno va valorea adorea y sanduten, enpresen kashua o betu ah lista te noravidea o betu alisático. Verás, y que tu codu, eta nork parte hartuko dugu. nor parte artucodu, du. Basara jaurrieta, catea legalla empresa TIC, hay la y empresa Mia Reguiere, Gurekindagó, es de División Mondragón osagayak de, de la Corporación Mondragón. También vamos a conocer eh, hoy la, bueno, los resultados de la tesis doctoral, una tesis doctoral que se ha realizado en Mondragón Universitatea sobre la participación eh, de las personas trabajadoras en las empresas, y nos la va a presentar Urtsi Uribe Echevarría, y lo dicho. Iker, te damos la bienvenida y a todas las demás personas también. Estamos deseando escuchar vuestras experiencias de participación en las empresas de Guipúzcoa. Hey. ¿Buen este? Bueno, uno, Bueno, y es que es que y es Juan Luis. Nos lo, ha, pues, nos lo has puesto difícil y yo tengo que agradecer a los que se animan a que todos los días lleven la, el timón de las empresas que, que podamos tener en Guipúzcoa. Aitor y Aitor Icorreco, eh, Zuzendari Nagusia. Eh, Josemi, cooperativismo a bueno experiencia a eh, Osagayen, eh, división a en, en la NEA eh, Sara Catealegaiaco, eh, persona de ardura duna, ardura duna, coordinadora. Dice ser abilibarda pero sí, jefa, jefa de personal de Catealegaia. Eta urzi Echeverría, era mondragón universitatic, e era cuchidán, ma eh, lanoirie ma ma tarte anibilizin su Bueno, eh, gaurkoan, ba, bueno ba, eh, Juan Luisa que era era cuchidón. Ma, aurkezpenaren eh, ondoren ba gogo eta bat egin nahi gendu. Ba bueno, eh, parte hartze horrek izaten dituen erronkak eta eta zailtasunak. Eta bueno, eh, galdera asko nitun, baina bueno, denbora ere ma eh, aurrera aurrera doanez, ma, galdera eh, konkretuetara eh, joungo en go bueno no la de ¿Cómo entendemos la participación en cada en, en, en la situación de, de cada uno eh, de las empresas ¿Cómo igual zurekin ¿Cómo entendemos en icor eh, la, la participación empresa multinacional con un capital eh, extranjero y desde el 2020 eh, en la gerencia con un modelo bueno pues crees en las personas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 Proyecto compartido en una empresa SA con capital extranjero. José, mi eh, cooperativismo ac, barreras coquendu, edo, bueno, saltat seco auquere, ditu. Es eh, oh, de cooperativismo ariere, naiko dardo, botadizquio, eh, no la, no la visita de cooperativismo al de ti, aparte a Bueno, es eh, un andano va cooperativismo a ta participación a ni que ustedos lo da celada ni que vinsate va da da suposatendud compartir toda la es indudable imagina tú cooperativa participación arik es algo nuque iruar lo tan emotenda la participación ori da javetasuna eta emaitze tané emaitza positiva eta tané batigoa qué bestal Gobernanza democráticoa, dinamikoa, hori eh, beti da eh, ní que da epe eh, eh, pero según berriche tará urtero surtero. Etas Kenián, según ero eh, co gestión. Amen, ni que ronca eh, ansera beste empresa mota noski Se amen va agora veras codas, baña importante nada. Era matía participación, a en metrocarratura eroko metro coche en metro, carra, egun metro Da erronka o va cooperativa que betida ni behar dugulako gure gentien participazioa, eta ba, bueno va va orga eta organizando Es que recasco. Sara, Catea eh, te Catea Gallar en eh, estructura teiza era, bueno, es una, una estructura de accionariado diferente, en el cual pues el 70% del capital está en manos de, de los trabajadores y luego hay un 30% de, bueno, pues tanto de Diputación, eh, ONCE o, o Gureac. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís en la participación en, en Cateale Gallar? Bueno, lo primero, eh, nosotros todos tenemos nuestra misión, ¿no? Que tenemos nuestra peculiaridad. Eh, somos una... Eh, sociedad laboral, cuya misión es eh, dar trabajo de calidad a personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral. ¿no? Para nosotros la empresa la vivimos, o nuestro modelo, eh, peculiarmente bueno, pues con la credibilidad, es muy importante, eh, la confianza y la comunicación información. Esa comunicación e información la llevamos eh, a diversos niveles, que es lo que lleva a la participación, ¿no? Desde la participación en la estrategia, donde un 15% de la plantilla de 1000 trabajadores participamos en el plan estratégico de la empresa. Hasta en los poderes de decisión, en el Consejo de Administración eh, tenemos cinco personas que a través de los sindicatos representan a los trabajadores. A nivel operativo, tenemos reuniones eh, desde bueno, pues, eh, comités en cada planta productiva, que tenemos 12 plantas en Guipúzcoa, comité intercentros, eh, tenemos eh, reuniones operativas en, en los talleres pues, eh, donde se deciden pues, eh, 200 acciones a nivel de prevención y de seguridad. Eh, etcétera. ¿no? Y luego, bueno, pues también a nivel comunicativo, tenemos bueno, pues una revista que sale eh, periódicamente, Berry tenemos una nueva app en la que nos comunicamos con los trabajadores, porque al final eh, nuestros esfuerzos se focalizan en informar y nuestra dedicación y no, nuestros retos eh, todos los años es cómo llegar a la gente, ¿no? porque al final eh, esa, bueno, lo que ha hablado Juan Luis, ¿no? al final, esa responsabilidad, esa implicación en la empresa, bueno, pues eh, al, final, al final el trabajo lo focalizamos ahí y constantemente, bueno, pues eh, ese es nuestro objetivo. ¿no? Y consideráis, y la pregunta es a, a los tres, ¿consideráis que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 La, la importancia que tienen las personas, como ha dicho Juan Luis, bueno pues eh, nosotros le damos un valor en primera línea. Bueno, eh, bah, ahí lo veré, que ni que es algo nuque vitala dala, eh, su sendaritza, se jarrera Ucán, eh, es bakarric se hitza, se jarrera, eh, se comportamiento, eh, a casquenien cultura ni conducción cultura de alde, ni que sean ni importancia, garantía, y emango dice, es su nagusiari agusi baizik eta e, lan esparruan, lan, lan esparru urbillian, su e, sendarizari, horko goari, e, orco gestio a orren jarrera, orren cultura, e, orren estiloa, Ori, oso, oso condicionante a un eh, cultura bate eh, garatzeko. Editor. Por mi parte un poco también, no somos cooperativa, sí. no tenemos eh, participación como trabajadores, pero el, el llegar a, a tener una dirección que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 Mi experiencia, desde luego, es que, que nos miran un poco, tal, yo diría que estamos en la avanzadilla europea en, en este formato participativo, seas eh, participativo en Acción o no, eh. por lo menos mi humilde experiencia. Eh, José, mi cooperativismo, ¿cuál es el está ¿Es que se ha bat era kustendo ba lurraldearekiko eh, hortan eta badira ba hainbat kooperativa sortu direnak ba beste kooperativa eh, batzuetatik nola izaten zen hura eta ze zeltasun izan ditzazke gaur egunean olako pausoak eh, aurrera eramateko Bueno eh, lenengo ba noski cooperativismo eh, arraigo hori edo errotze hori eh, berez eh, eh, dakar se eh, jabetasuna la garantía de la garantía de la garantía diela, la garantía que de la garantía eta de la garantía en chat la garantía Bueno nik uste, eh, gure historian, eh, Así eran, eh, gizarteko eh, beharrak oso basikoa zine. ikerketá, ikerketa, eh, emakumen, eh, lanpostuak, eh, bo, osasuna, eh, euskera eta euskal kultura. Horreik oso zien, eta hortaz gure fundatzaileak horrek oso zeukien, horra jombi zotxiela, ze gure kooperatibismoarekin e, transformazio, eraldaketa soziala e, ezin duzu disoziatu horrek e, batera Pertsona, proiektu eta gitzarte horrek hilukote e, hori, triangulo hori guretzako e, e, ezin banatu. E, gaur egun, ba gaur egun be badaz esparruak e, bideratzeko gure impacto soziala eta gure eraldaketa soziala alde batetik va eh, arlo medioambiental, edo ingurugune eh, inguru, inguru eh arriskuen daukoguna eh euskal kultura a hondiokan ba badauka ser ser eh, eh, mejoretako eh, baita emakumen eh emakumen desberdintasuna eh, bai eh, eh garapena eta proiektu komunitarioak que eh, bultzatzea para que el Senso de la República no se haga una y que la realidad se realidad. persona ardua y eh, Sara, eh, siendo eh, responsable de, de personas. Eh, esa necesidad de liderazgo eh, en un modelo participativo, ¿cómo ves a las personas?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 Eh, universidad de eh, no la. Bueno, parte no la. En un caso que la ciudad de la va a la ciudad de la ciudad de la que de la ciudad de la parte de la Europa. de parte ciudad de la ciudad de la ciudad a la ciudad Navarmena eh, Dara Europa Arbeste, real de Ascolequín, Edo Simboutanere, Bakudea, que está compartiendo Arceorida, Gokyo que está compartiendo Arceorida, Gokyo Nean, Bakudea, Bakudea, pero Bakudea, Bakudea, Bakudea, Bakudea, Bakudea, Bakudea, Bakudea, la Bakudea, Bakudea, que eh, eh, eta, eta eh, eh, edo, edo no el en parte arce de ser de da no te toca eh, eh, eh. porque a vosotros también los microchips seguro que os han afectado un poquitín bueno, al final lo que estamos viendo es que mmm, parte del modelo participativo yo creo que va, va en la línea también de, de eso, que, que el, el mundo de un día para otro ahora cambia. Eh, para hacer la misma actividad que hace cinco años era, entre comillas, darle un botón y esperar, ahora tenemos que hacer eh, invertir energías infinitas en traer.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 para que den pasos eh, en la participación de los trabajadores en la, en la empresa. ¿Qué les, eh, ¿qué les diríais? O, ¿O qué barreras son las que... Eh, cuidado con esto, pero te animo, si es que les animamos. No, no. no yo. Venga. Bueno, venga, Ninoye. No Bucacheco, Azquireco, Mezubat. Vale, Nick, aspima ratukonuque, coherencia. Es sana, vete. Ori importancia, eh, da.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 La transparencia es la clave para, para ese modelo participativo, implicación. Transparencia en resultados es una de las claves. Uh -huh. ¿Urti? ¿Este comentario, Rick? Yes. Bueno, me ha dicho que el proyecto es un proyecto que ha hecho que se haya hecho un día en el Leyaco bar dicho usted, eh? va económico y social, edo, edo ingurumeari eh, begira, eta ir a ir y ir a Bai, proyecto parte caturá está bueno gustia confianzan e, sustatube arco e, gaibada verás e, bueno va esquerra, va Sara, Josemi, Etaitor, va suen bueno es unero coac va ...eta, bueno, ma, kafean, e, dugu, en parte está bueno gero caféan hara dugu... dego tartecho batean Eskerrik asko. Pues que ricasko. Guzti honetan parte hartzeagatik eta zuen esperientzia eta bueno, asko inspiratu gaituzuelako, es, que partaidetza proiektuak e, bultzatzeko gure enpresetan. Aipatu zue koherentzia, transparentzia isana betetzea, es, e, motivazio gisa, e, el carlan público-privatua Ere va oso importante a eta horretan ari zareten, eta orretan arizareten diputacieta eta en artean eta oraín eh, marke ¡Gipuzkoako lano. diputatu nabusiak, y puskuako jefe aritza emango diogu <laughs> Tofaketako huisteko suria daitza. Bueno, ¿me uno gustío Eta leiniguita vaina eskarrik asko, en gauzko hemen karriki pasatu dugulako, eta etareza detelako. Egia da, ez tala sakrifizio ondia, onatxigia alegura tortzea, e, baina nola nahi ere, bon ikustu dut, e, bueno, partekatu dugun jardunaldi honetan garbi galditu dela, e, guztionzako ze garantzitsua dan e, atalau, eta alegria parte hartza bultatzea enpresaren barruan. Gukasi barraoko etxe barrutik, eh, e, forraldundiak berak ere egin barraoka alegin hori, eta ale, alegin hori danadaki guztia zailadan, eta Eta amai es inadela, e, jaraitu barra haukagula constantemente lan horretan sakontzen. Ni que bi idea jorretu no ituzke labur-labur bukatzeko, eta da lehenik eta baina en batea importancia enpresari. Askotan naiz dugu aipatzen baina gure lurraldean, rural e, lurralde industriala izanik, ba barratu barra haukagula gure lurraldearentzako zako importante dan enpresa. Eta enpresak eukitzea etorkizuna. E? Gure lurraldearen, gure herriaren etorkizunaren parte, e funtzeskoa ezin delako eta guk jarraitu nahi duguelako izaten e lurralde aurroratu bat ekonomikoki urrengo hamarkadaetan urrengo mendeetan arabailamada eta horretarako behar gou enpresa leiakorrak eta horretarako berditu gou e, pertsona inplikatuak gure enpresetan e guk eduki dugu zoriones jabi kasatzen zuen ez eh? guk eraiki dugu daukegunatik ta orduan e, bauka hor kultura bat ez neurrendi batean kooperatibei lotutakoa baina ez bakarrik Ez? Gure lurrean, garatzen joan den aparte hartze hori, bere fateta eta bere aspektu diferenteetan. Eta guk esaten genuen, gure lurraldean badagoela sen bat kooperaziorako bideratua da dagoena eta parte hartzearako bideratua da dagoena. Baina hori, kultur transformazio ososakona biztiditzu un momentu enten, ez daukagu bermatua. Eta beraz, landu barraukagu eta eguneratu barraukagu ba, e, alegin guztiekin. Erakunde público bezala, gu naiduguna da, gure gizarte eragilekin da enpresekin, El Karlamaz jarri bermatzeko benetan, daukagun kultura hori, ba, olatu individualista eh, horrek eh, eraman estezan, eta mantendu ezagun, ez. Eta horretarako esfortzua bestekoa da. Nola nahi ere, Juan Lisi entzunda, eh, nik uste duet, garbi dagoela enpresa importante dela, garbi dagoela baita ere, erakundeak kolaboratu egin behar duela enpresolaikin, baino, oinarrian, pertsona dodea. Eta pertsonen implikazioa da adanbezela, nikustu dut, Juan Lixentzunda, correntearen e, kontra lan egin barra gogula, eta jo barra gula, eta azpil marratu barra gula, lan bat izatea, euskara ogibide bat izatea, horre dauken e, edertasunarekin ez, ogibide izateak, ze importanzi daukan pertsonaren duintasunean. Balio hori funchesco adanbezela, se esvalima do lortzen jendeak, eh, barneratzea bere bizitzarentzat funtseskoa da. Lanpostu bat edukitzea ta lan bat edukitzea hori ez balen badugu barneratzen gure seme-alabengan jai daukagu. Beraz, konpromesorako, sakrifiziorako kultura hori azkenean da alegin bat kolektibo gizarte osoarena. Ta gure komunitateak ezin bestekoa du pertsona inplikatu batzuk edukitzea. Ta horralako guk egin barrakokou lan bat Erakundeok, eta se ha eta enpresa empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa ikusten dut, empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de ikusten eta, egia da empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la de la empresa de e, orduan, urteak eta urtea dara matzago instituzionak e eta jarraituko dugu. Esfortzu kolektiboa da, baina mantendu dezagun orain daukagun ispiritu hori, guztiok, bermatzeko orain daukaguna etorkizunari begira. Hori da, horren e, egoera gobera behar honetan daukagun konpromiso eta bete behar importanteena, nereo estez. Eh? Eta bestela, ba, bueno, zorionak e, parte hartu duzun guztiak hori hartu honetan, antolatzea hilei, eta zue guztioi Zuen pesetan el lano horretan jarduten duzuen neurrian, zorri una baitareta, ere, eta esagi aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko.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 Participación de Gipuzkoa. Es que Ricasco, Ménistrate Agatic, Eta, Urren Disfruta tú.